Hola, somos Jari Carla de la sección Scouting Peso del Grupo Acimut 493 y hoy os vamos a enseñar a hacer tres tipos diferentes de fuego. Para empezar vamos a hacer el fuego cobertivo. Para empezar necesitaremos un tronco grande o una pila de grande. Gracias. Y después vamos a necesitar palos que no sean ni muy gruesos ni muy finos. Los vamos colocando en posición de abanico de forma que quede un hueco. sería el fuego de cobertito. Ahora vamos a hacer el fuego de pirámide. Para eso necesitaremos los troncos gordos y palos finos. Primero tenemos que coger los troncos eh, más gruesos y e irnos poniendo en horizontal y en vertical, y alternando. Los vamos poniendo de forma cerrada, de forma que no pueda pasar el aire y que queda un pequeño hueco para poder meter la yesca. Los palos los vamos a ir colocando de los más gruesos a los más finos para que el fuego vaya autoalimentándose. Este sería el fuego de pirámide. Ahora vamos a hacer el fuego del tipo, pero eso necesitamos tres palos. Uno que tenga una U y dos. Los tres palos que nos servirán de base los colocamos apoyados en la y hasta que no se caigan y después iremos colocando el resto de palos de forma que nos vaya quedando como un tipi. Por aquí delante tendríamos que meter la yesca para prender el fuego. Que sería el fuego tipi. Esperamos que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Adiós.